Tal cual, porque primero es armado el circo por ella, lástima que no le han dado, cuando un atentado va a ser, no se hace de frente. Segundo, eh, no es que no sirva al país, no servimos nosotros, eh, y este gobierno de mierda a mí no me da un culo, porque yo laburo muchísimo, ¿me entendés? Y él no me da nada, entonces el que labura soy yo, él no me da nada, y yo para pagar a mis empleados tengo que laburar, porque no es que me estoy rascando para ten y tengo plata de arriba, como es lo que él regala. Por eso abro, por eso abro, por eso ¡We ¿Cuánta gente se siente orgullosa de la tierra hermosa que tenemos? La franjas celeste y blanca con el sol radiante a la cual juramos proteger desde los 10 Los hombres y mujeres que dieron su vida por nuestro país La libertad y la riqueza de la tierra que sus funcionarios prometieron cuidar yo investigué el FB, yo la hacía Ey, for that bullet, she'd have been JFK So if you see FK, comployed the in her face Then wait back to his father, rush your inner rage Pero como ves, no se si sale, se deline Que yeah. Yo abri mis ojos hace tiempo, check my dinner space So on my days I video to be a Maze Bitch, y'all seen it, I ain't gotta act like a seen it Sage, but if we fight together we could be the kinest Face, fuck it, man, we must raise So oh, and lift this, Maze you givin' perks in a game just for the Hey, Now I see you starting to act just like a hungry for money But you only wanna work for it, like, nah, this shit ain't no funny So you sit on your house waitin' for that prepayment, you don't what What the fucking kind of future you want? forget to your homies Wake up hay futuro para mí. You Debería ir de if it keeps like this. Justifici son reyes. Prefieren tu ignorancia, un pueblo puto y lo elegí. Hay ah, el futuro para mí. You Debería ir de fiquir like this. Justifici son Prefieren tu ignorancia, un pueblo puto y lo elegí. Mira mi cara, mal, bueno, Parece que te hablo en joder. Decir que es pasado Yo no hago music por moda Pero esta gente cómoda Deja de lado la escoba Busca su pago Vuelve a casa Luego se acomoda hace un classic pack Cuantos más te hablan Sobre esto en un track Siempre es fácil hipnotizar Hablando pintos en racks Pero esto es rap No yo school Fuck you soy yo cap. Me me un mic Ese 150 pasos atrás Antes de meterme acá Nadie daba un peso por J Hasta que me te like I got so many people afraid You should have stayed Now it's There's no option left for praise. I got my hobbies on my back Credit the person in base. No fucking way escape From this just getting away Same as this public work is haunting us to fall on the gate So drop the grenades On every fucking light that they've seen Good off the game Es este país que merecemos this day yes. ¿Al futuro para mí Deberieme keeps like this Difícil sonreír, prefieren tu ignorancia Un pueblo puto y lo elegís Ah, el futuro para mí el me keeps like this Just Difícil sonreír, prefieren tu ignorancia Un pueblo puto y lo elegís Lo que pasa es que nadie quiere tenerlo con Todo que venga lo que corresponda, joden al pueblo y como no quieren que el pueblo responda. A todo gole, le toca a un David por más que se esconda. Debería ser Aníbal Gómez, pero dentro de una onda. Dando vueltas por Olivos y estacionarlo en la alfombra, hacer explotar el coche. Casi es que fucking una bomba. Si se preguntan, otros miles si más piensan igual. Mientras que el resto está sintonizando otro canal. Cual ideal es el que persigue, sigue más. Deben bajar a la reina. Sus caras como si les gustara Que está en sus huesos de frotara clara la cuenta Mientras más caga Más tienta dispara en la venda Para no acabar sentados en la vara Yo llegue para se prepara Para limpiar la nación Son solo Fa No estoy tratando de inventarme una razón Sí, sí. Solo la like quiere quien le está El que siempre está tratando de despertar Hay futuro para mí Keeps like is Prefieren tu ignorancia un pueblo oculto y lo elegís. Hay right. ah, futuro para mí. Debería y me like this. Just it's right. just if we see something Prefieren tu ignorancia un pueblo oculto y lo elegís. Así que a los cuidadores de mi Argentina, Se esperan que como la mayoría me una sistema, es una pérdida de tiempo, solo guarden el tema. Recuerden. No es amenaza una bala perdida Pero si sí puedo hacer que su amigo o amiga Sienta el peso de lo que yo diga Y puede que así me siga Entonces sí sería una amenaza real para su partida Y a la mierda usted señora Cristina A la mierda Mauricio Macri A la mierda Alberto, Kicillof, Mañeto, Perón, Lázaro, Néstor Y todos sus cómplices Ratis Púranse y disfruten mientras disfruto de mi libertad En este hermoso país en el que se estuvieron cagando todos sus años Fuck it. Nada mentira Argentina, sabes que te amo.